La Subasta Electrónica es una plataforma donde todas las empresas y personas pueden ofertar sus bienes a las entidades públicas en convocatorias publicadas en el Sistema de Contrataciones Estatales, Cicoes, efectivizando interacciones en el tiempo real de los proponentes a través de la presentación de ofertas económicas cada vez más bajas. Con la Subasta Electrónica estamos modernizando los procesos de adquisición de bienes del Estado, pero también estamos garantizando la transparencia con la oferta de adquisición de bienes bajo los lineamientos de lucha contra la corrupción en nuestro gobierno. Incentiva mayor participación de los proponentes en las convocatorias del Estado, simplifica la presentación de propuestas a través de la automatización de procedimientos y ahorra gastos para la presentación de propuestas. Este es un gran paso para eliminar la microcorrupción en esas compras estatales que podrían darse todavía en algunas reparticiones y que siempre hemos sido cuidadosos de poder combatir. El Gobierno Nacional no solamente está tomando acciones contra el tema del coronavirus, no solamente estamos tomando acciones para reactivar y reconstruir la economía boliviana, sino también estamos enfrentando la corrupción y estamos minimizando ese, ese mal que ha afectado en muchas instituciones públicas en el pasado.